muy buenos días, espero se encuentren muy bien, bienvenidos maestros, maestras, ya estamos 24 personas conectadas, qué bueno, somos 24. Eh, esperamos que un poquito más, eh, sin embargo, pues, yo creo que ya sería tiempo de de iniciar, ¿No? Por respecto a, a la cantidad que, que tenemos ahorita conectados, eh, en ese sentido, pues, eh, les damos la bienvenida, mi nombre es Eduardo Rodríguez, los saludos desde acá de, de Ramosillo Sonora. Voy a estar con ustedes en esta sesión que tiene que ver, ¿verdad?, con la preparación de una propuesta de innovación educativa, particularmente con Nobus, ¿no?, y, y con la propuesta que tenemos ahorita de, de Nobus 2023. Uh, además, me está acompañando Ana Victoria de Guadalajara, por ahí está Ana anda Victoria. También mi compañera Flor Aliza, la cual eh, nos, estará, nos estarán apoyando, ¿verdad?, si tienen dudas, eh, lo pueden hacer a través del chat y sin mayor problema les van a estar dando eh, pues, respuesta ¿no? a, a ustedes. En, en teoría, esta sesión verdad tiene una duración de, de hora y media, sin embargo, no se preocupen. creo que por la cantidad de información que tenemos ahorita, eh, a lo mejor me voy un poquito más rápido, yo creo que a lo mejor una hora terminamos bien, va a haber alguna, alguna práctica por ahí, es, es importante que vayan abriendo su plataforma ahí a través de Mi tech por lo menos, eh, con las credenciales de aquí del TV Monterrey, para que podamos entrar a la plataforma. Mi compañera Ana Victoria les estará eh, dando las indicaciones para que puedan entrar y empezar a crear la propuesta, ¿no? Déjenme quitar, ahí está. Muy bien, eh, pues pr prácticamente en, en esta sesión informativa, como tal, lo que vamos a hacer es el, el llenado de la propuesta. ¿En qué consiste? Sino sí, son tres pasos realmente muy, muy importantes, el cual tiene que ver con el potencial de la innovación que estamos haciendo, porque muchas veces nosotros ya creamos innovación en, en el aula y eh, por temas de tiempo o agenda, es, a veces es difícil documentarla. Sin embargo, aquí debemos de medir nosotros el potencial que tenemos dentro del aula, ya sea en materias de preparatoria, en TEC 21, eh, etcétera, ¿no? el impacto que tiene la propuesta hablamos también del del impacto porque no solamente eh, llega a los alumnos sino eso también puede impactar directamente a otros profesores a otras materias sí u otros bloques o semanas tech etcétera es importante eh, que nosotros tengamos por ahí de alguna manera cuál sería eh, el impacto que vamos a a tener dentro de la de esta parte de, de Novus ¿no? Con nuestra propuesta de innovación educativa ya una vez aceptada, que ojalá y, y ustedes la envíen y se las acepten, ¿no? Ese es el objetivo como tal, ¿no? De, de esta sesión también. El, la factibilidad de la propuesta, en ocasiones se han acercado con nosotros acá en, en ese día y me dicen, oye, pues Eduardo, necesito de alguna manera algún recurso por parte del campus o por parte de ese día para que yo pueda implementar una innovación educativa. El, pues esto tiene que ver con un... Eh, temas de presupuesto, etcétera, ¿no? y que sea factible realmente, ¿no? Eh, y para eso vamos a manejar ahorita el tema de los, de los montos que, que tiene Novus para, para ustedes, para cada una de las propuestas, y pues obviamente va a depender ¿no? de la justificación que tengamos o enviamos nosotros a través de las cotizaciones para que esta tenga una mejor evaluación por parte de los expertos, ¿no? Primeramente, pues, ¿qué es Novus, ¿No, hey Eduardo? ¿Empezaste con que ¿Qué me estás hablando, no? NoBus realmente el, es una oportunidad ¿sí? para la academia. El objetivo es eh, que puedan ustedes probar diversas innovaciones educativas, como bien lo mencioné aquí. Buscamos desarrollar esas competencias de experimentación en los profesores y profesoras con el objetivo de construir el futuro de la educación y mejorar esos aprendizajes de las y los estudiantes. NoBus es parte del Instituto del, para el Futuro de la Educación. Sí, dentro de ese instituto que relativamente es nuevo, ¿verdad? se han integrado diversos eh, departamentos. Uno de ellos es Snobus, el cual tiene eh, pues como objetivo eso, ¿no? la parte de, bueno, voy a hacer que eh, tienes una muy buena idea y voy a hacer que tu profesor o profesora puedan implementarlo este, a través del, de un apoyo. ¿no? Y primeramente, pues hablamos del apoyo financiero. El apoyo financiero es directamente por parte de, de TDM Monterrey para que ustedes puedan implementar, puedan eh, comprar servicios, ya se llámese software, licencias, hardware, este, dependiendo de lo que vayan a requerir en su, en su propuesta. ¿no? Hay también un mentoreo este, acá en, en, en Monterrey por parte de eh, Rogelio, se llama, ahorita les van a pasar por ahí el, en, dentro del chat. En caso de que tengan alguna duda, le van a pasar el correo, pueden escribir directamente. Yo les recomendaría eh, cuando envíen correo a, directo a, a, en este caso, el coordinador nacional que es Rogelio, en Monterrey, Sean dudas como muy, muy particulares, ¿no? Para temas de asesoría, de cómo algunas dudas en plataforma, este, cosas por el estilo. creo que se pueden acercar con nosotros aquí en CDE y les podemos ayudar para que puedan crear de mejor este, manera la, la propuesta. En ocasiones me, me dicen, no, es que yo envío una super propuesta y demás. Entonces, cuando lo, lo analizamos, todo está, todo está bien. Sin embargo, por ejemplo, a veces se nos pasa, ¿no? De, es que la cotización, hice yo una estimación nada más, me dicen los profesores, ¿no? Pues bueno, ya desde ahí es muy poco probable que la vayan a aceptar. En ese sentido, tenemos que enviar una cotización real por parte de un proveedor para que en este caso los expertos que van a evaluar, pues vean de que la propuesta tiene, pues, tiene pies y cabeza, ¿no? Y que se puede implementar eh, a través de algo, de algo real. La parte de internacionalización. Pues, realmente aquí, como les comento, a través del IFE, que es el Instituto para el Futuro de la Educación, eh, y a través de Running Lab, ustedes pueden escribir directamente una vez implementado su proyecto, aprobado obviamente, es como me dicen, no, pues es que yo ya lo implementé, tengo los resultados y está súper padre, ¿no? Pero en Nobus me están pidiendo que haga un manuscrito, el cual tenga que enviar a un congreso o a una revista indexada en Scopus, este y esto lo pueden hacer a través de este departamento, el, el Running Lab, eh, inclusive ellos se hacen cargo de todos los costos, ¿verdad? Ustedes como Nobus o lo que les pongan en la parte del apoyo financiero, desde de ahí no va a salir el... El pago para revistas o congresos y demás, eso lo hacen a través de otro departamento. Eh, de repente, me dicen, no, pues voy, lo quiero mandar a, a Kuwait. Ahorita hay unos profesores que van a ir para allá, este, a Japón, este, España, etcétera. Y, pues, obviamente, aquí este departamento se hace cargo para que ustedes puedan llevarlo a implementación, llevar esos resultados que obtuvieron de su implementación, este, innovación educativa, para que lo puedan mostrar allá. La parte de transferencia, les comentaba hace un momento, la parte de transferencia no es otra cosa más que el impacto que pueda llegar a tener, ¿sí? Su innovación educativa, la, la cual puede, como les comento, impactar directamente en otros compañeros, en otros colegas que ustedes tengan, otros profesores, otros alumnos, otras eh, materias o unidades de formación, hablando de TEC21. Es decir, es algo que se puede eh, ya quedar como algo, algo fijo y que lo pueden eh, implementar a nivel regional o a nivel nacional. De hecho, sí ha, sí ha pasado ¿no? con algunas, algunas de, algunos proyectos de innovación educativa. Y bueno, ¿qué es innovación educativa, Maestros? Pues es una eh, definición que creo que funciona bien para lo que estamos haciendo nosotros en la parte de Nobus. Eh, sin embargo, si nosotros buscamos en Internet, vamos a encontrar muchas definiciones. ¿no? Es otra cosa más que eh, la implementación de procesos creativos que transforman de manera novedosa, alguno de los componentes del fenómeno educativo, con la intención de resol resolver problemas y mejorar los aprendizajes de, la de las y los estudiantes. Yo ojo con esas palabras clave, ¿no? Es la implementación, se busca transformar, ¿verdad? Ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la solución de problemas que podamos encontrar nosotros en el aula, o bien hacer una mejora de lo que ya tenemos, y creo que ahí es donde puede impactar Ustedes son excelentes profesores, sin embargo, eh, de repente pueden encontrar: ah, mira, yo creo que lo puedo hacer de mejor con esta tecnología, lo puedo hacer mejor a través de este procedimiento y demás. Eh, básicamente sería una mejora, ¿verdad?, de ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de, de la implementación de, de innovación educativa. Eh, si tienen dudas hasta aquí, los pueden poner aquí en el, en el chat sin problema. Muy bien. Pasamos a las fechas, fechas importantes. ¿no? ¿Cuál es, a ver, Eduardo, ¿cuáles son las fechas más importantes con relación a la, a la convocatoria 2023 de Novos? Pues realmente empezamos con, en enero, en enero de 18, lanzamos la convocatoria a nivel nacional. Desde ese momento ya, pueden, ya podrían entrar a la plataforma y empezar a subir, ¿verdad? Las, a empezar a llenar, la, la en este caso, la propuesta de, de experimentación. El mayo de 26 es el último día para subir propuestas. Hablando hace, hace poco, hablé con, con Rogelio y le comentaba que en años anteriores él, mencionaban una fecha y siempre daban como dos o tres días más. Eh, sin embargo, en los últimos eh, dos años ya no han dado más días. Esto es por la cantidad tan grande que tenemos de, de propuestas. En ese sentido, les comento que es el mayo 26, es el último día para subir la propuesta. De repente me pueden decir también, no, Eduardo, es que yo, de momento, ahorita no tengo la propuesta totalmente creada, tengo, o, o, vaya, tengo alguna idea por ahí de más o menos qué es lo que quiero hacer. No hay ningún inconveniente, de hecho, para eso estamos acá. El objetivo, ahorita con mi compañera, van a entrar a la plataforma y van a empezar a llenarlo, ¿sí? A llenar su propuesta de innovación y se puede quedar en borrador, no hay ningún inconveniente. Esto lo pueden ir llenando en, cuando les entreguen las demás cotizaciones, cuando tengan tiempo, verdad, para para crearlo y una vez que estén seguros de poder enviarlo siempre y cuando no pase del, del 26 de mayo la van a poder eh, este enviar y obviamente pues va a competir con las demás propuestas de, de innovación el eh, inician las evaluaciones, verdad, hasta junio eh, 12 de acuerdo al calendario nacional que tienen de Novus. y hasta el día 7 de agosto se van a publicar los resultados ¿Sí? Hasta el 7 de agosto vamos a publicar los resultados y viene la, la más importante, bueno, ¿Cuándo me van a asignar los recursos? Si es que me la aprueban. En enero 8 de 2024 se estarían asignando los recursos y esto es importante, ¿No? Es, es una fecha como muy muy relevante, más que nada porque el si ustedes tenían o más bien planearon implementar su, su propuesta de innovación educativa, su proyecto en agosto y diciembre del 23 este, pues obviamente no, va a ser muy muy poco probable que lo puedan hacer, esto debido a la asignación de recursos, no sé si me, si me estoy explicando en esa parte. ¿Qué quiere decir? Que aunque en, por ejemplo, los resultados los publiquen en agosto y digan, no, pues, tu, tu propuesta ya fue seleccionada, etcétera, ya ganaste y demás, no lo vas a poder implementar porque pues obviamente vas a ocupar los recursos, sin embargo, los cuales se van a asignar hasta el 8 de enero del 2024. En ese sentido, hay que planear que la, lo que nosotros nos aceptaron ya como propuesta ganadora, pues sería en el 2024. ¿sí? Ya sea en enero o junio del 24, agosto o diciembre del 24, dependiendo de lo que, de lo que ustedes vayan a, a crear. Si tienen dudas, las pueden poner acá en, en el chat sin problema. Muy bien. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo puedo participar yo en un proyecto novus? Pues realmente tenemos acá varios roles. El primero sería el responsable y el responsable puede ser de cualquier tipo de contrato. ¿Ok? Puede ser maestro de planta o puede ser maestro de, de cátedra. ¿Ok? Así que todos participan sin mayor problema. El responsable, ¿verdad? Como bien lo menciona aquí, asume los, los compromisos eh, en nombre de todo el equipo y particularmente pues llena la bitácora que nos solicitan por parte de, de Novo, ¿no? Es, es realmente como el, el encargado, el proyecto de, que tenemos nosotros. Sin embargo, hay otro rol muy importante que es el administrador, ¿sí? Y el administrador tiene que tener un contrato de planta. ¿Con qué objetivo se hace esto? Pues básicamente para que esta persona que tiene el contrato de planta, este maestro, se le pueda asignar un elemento PEP, un centro de costos, etcétera. Es la persona que va a tener acceso al, al departamento, por ejemplo, de compras, que pueda hacer las solicitudes y que no exista ningún, ningún problema con, con esa parte, ¿no? A diferencia del, de, del maestro de cátedra. De repente, no, pues se me acabó el contrato, etcétera, pero en dos meses más, voy a dar clases de nuevo, es un decir, ¿eh? Eh, porque nos ha pasado, también ya, ya ha pasado esa, esa, situación, y lo que se requiere aquí es que sea un maestro de planta para que no exista ningún eh, problema al en el proceso de las compras que tengamos que hacer para el proyecto. Sí, y participantes, pues aquí puede ser cualquier tipo de contrato, puede ser invitados inclusive de otras instituciones, para el caso de invitados externos, pues obviamente también es necesario elaborar un un convenio de, de colaboración. Y esto es porque necesitamos elaborar este convenio. Es importante, de repente podemos invitar a otras instituciones, socios formadores, empresas, que también han pasado, ¿no? De repente se llevan, ¿no? El, el, el proyecto lo implementan, les funciona en otra institución y realmente todo salió del TEC, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos por ahí un, un convenio de ambas partes, ¿verdad? Para que puedan... el para que se pueda implementar de, de buena forma y que, la, que el proyecto como tal no se lo puedan pues no se lo pueden quedar ¿no? En otra en otra institución no se lo puedan eh, robar o adjudicar de alguna de alguna manera. Todo claro hasta aquí esta parte de responsable, administrador y participante. ¿Cuántos? Eh, ah, me voy a regresar un ratito, de repente preguntan, oye Eduardo, ¿En cuántos nuevos puedo participar yo? Como responsable hay un máximo de hasta tres, ¿Sí? como responsable, como participante, según me, para esta edición, me comentan que no hay un límite como tal, pero como responsable sí es, eh, es un máximo de tres. ¿Por qué no más de tres? Posiblemente los, la agenda y los tiempos no nos dan, ¿Verdad? Para hacer todo lo que se tiene que implementar en una, en un proyecto nuevo, y todo lo que nos piden también por parte de de Nacional, ¿No? Para poder hacerlos entregables en en tiempo, pudiera hacer la administración y demás, entonces eh, ese sería el, el, el número el adecuado yo también no les recomendaría participar, así como que en, en muchos en cinco o seis ya se me, hacen, se me hacen bastantes pero si ustedes pueden eh, tienen el rol de participante, por ejemplo, no le veo mayor inconveniente, adelante como responsable sí sería el máximo de tres, tres personas. ¿Cuánto recurso institucional puedo solicitar yo en este caso el TED de Monterrey al, al Instituto para el Futuro de la Educación, estamos hablando de un mínimo de 20 mil pesos. Es muy eh, poco probable, si ha pasado también, eh, que tengan que pedir esa cantidad de 20 mil pesos porque realmente no alcanza así como que para, para mucho, ¿no? El, uh, y, y si me dicen, no, pues es que yo no, yo no ocupo como tal una, una cantidad, pero tengo una propuesta, ustedes lo pueden implementar sin mayor problema a través de otros departamentos como puede ser CEDIE, como puede ser Riding Lab eh, y con gusto los, los apoyamos básicamente porque no se requiere ningún presupuesto cuando hablamos de no bus, estamos hablando de que requerimos por lo menos un mínimo de 20 mil pesos y un máximo lo, lo están topando ahorita hasta 320 mil pesos las cantidades es importante que cuando ustedes realizan las cotizaciones ¿verdad? hay que considerar el IVA y otros gastos verdad que sean derivados para cualquier uso del, del recurso. Eh, los recursos como tal tienen una duración fija de 18 meses, ¿ok? Se asignan por ejemplo el 8 de enero del 2024 y todas las cuentas se cierran en junio del 2025. Si ustedes pensaban, ah, no, pues yo lo voy a hacer hasta julio del 25, ya el elemento PEP se cierra como tal y de manera contable ya no nos dejan hacer ninguna compra, o sea, ya no, el, el elemento o el centro de costos como tal, ese numerito que les van a compartir una vez que ganen, porque seguramente van a ganar la, la propuesta, eh, no ya no estaría funcionando, ¿no? En, en ese después de junio del 2025. Entonces, es importante que durante esos 18 meses eh, realicen todas las, las compras, ¿verdad? Para todos los recursos, lo, lo simplemente para que puedan este, realizar su propuesta, en implementar su propuesta, ¿no? Como tal. ¿Qué implica aceptar este recurso? Esto también es importante. Es como que, bueno, ya me, ya me aceptaron la propuesta, me van a dar 300 este, el máximo 320 mil pesos, ¿y qué implica, no? O sea, ¿qué, qué reporte le tengo que dar, en este caso, al, al IGE, o a Nobus, como tal? realmente todas las propuestas aceptadas, como que este es el sí o sí debemos de hacer, una, es, implementar la innovación educativa en una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Es como, pues realmente lo voy a implementar. Si yo dije que lo iba a hacer para una, eh, un bloque o una materia en TEC 21, pues realmente ahí es donde lo voy a, lo voy a estar haciendo, ¿no? Eh, tengo que medir el, el impacto sí, en el proceso de enseñanza aprendizaje. Y aquí se recomienda por lo menos este, una variable, ¿sí? Que sea una variable, ya meter dos o tres variables, porque profesores... Estamos hablando ya con términos de competencias, las habilidades, las actitudes, los valores, los conocimientos, e imagínense tener que estar haciendo cada uno instrumento de evaluación para cada una de las, de las competencias, pues realmente sí va a estar un poquito complicado. Entonces la recomendación es manejar solamente una variable ¿sí? de, lo, de lo que vayamos a implementar. Hay que reportar los hallazgos en la plataforma del seguimiento. En la plataforma es la misma que van a conocer ahorita más adelante y van a estar dando una, un seguimiento. Y por último, este, tenemos que evaluar el proyecto con Escala I. El proyecto Escala eh, I, pues básicamente, es una plataforma que ahorita está en stand-by. De hecho, la están reconstruyendo para que ustedes puedan evaluar el proyecto. Una vez implementado, hayan tenido este, cambios este, muy significativos en su proceso de enseñanza-aprendizaje o no los hayan tenido, no hay ningún inconveniente pero realmente la plataforma se encarga de evaluar la propuesta de innovación educativa, ¿no? Es, es lo que nos están solicitando por parte, de, por parte de Novo. Eso es como que el mínimo, ¿no? O sea, todas las propuestas aceptadas, eh, eso es lo que, tenemos que tendríamos que hacer. Sin embargo, si nosotros solicitamos más de 100 mil pesos, tenemos que medir el impacto del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ahora un mínimo de dos variables, ¿sí? Necesitamos dos variables por lo menos. Preparar un manuscrito con los resultados de la medición del impacto. Es un reporte final, vaya. Y ese manuscrito hay que enviarlo a una revista indexada, eh, un congreso indexado en Scopus. este Y es solamente enviarlo, no se preocupen. De repente es como también ha pasado, ¿no? Eh, es que lo voy a enviar y me lo tienen que aceptar. No, no, no. A ver. El, eh, les comento, por lo menos hay que enviarlo, pasarlo a través de Running Lab, y este, ya si lo aceptan o si no lo aceptan, pues va a depender mucho del, del congreso donde lo enviaste, de la revista donde lo enviaste, ¿verdad? El, el, como tal, lo mínimo, lo mínimo que, es, que estamos pidiendo es que lo puedan eh, enviar, ¿no? Si lo publican, pues ojalá que lo, que lo publiquen. De hecho, para eso estamos acá también eh, ayudando, ¿verdad? En, es, en ese proceso de, de que puedan crear ese manuscrito y que se lo puedan publicar. Ese es el objetivo también como tal, ¿no? Que lo, que lo publiquen los resultados. De repente hacemos muchas cosas dentro del aula o dentro del tech, del TEC como tal y pues, mucha gente nos entera, no se entera. La idea es que si pues, ya trabajaste tanto tiempo, 18 meses en la implementación, una vez que tengas los resultados, pues lo mejor sería que lo puedas publicar y que tú puedas ir a un congreso, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Qué pasa si solicitas más de 200 mil pesos? El manuscrito debe entrar a una revista Q1, Q2 en la base de datos de Scopus. ¿Sí? Hay que enviar ese, ese manuscrito y pues el objetivo como tal, como les comento, es que se pueda, se pueda publicar. Eso es muy, muy importante. Por acá en el chat, como les comento, pueden hacer este, las preguntas. Igual, Ana, si hay algo que quieran, Ana o Flor, si algo que quieran agregar, con toda confianza lo pueden hacer, ¿eh? Y pues bueno, vamos a pasar la parte de preparando la propuesta. En la parte de preparando la propuesta, eh, les ahorita entren ustedes ahí a la parte de, de Mitec, abran la plataforma de Mitec. Y voy a dejar de compartir un momento para que mi compañera las, los vaya guiando de cómo encontrar la plataforma, cómo eh, registrarme, qué, qué hacer y demás, ¿no? Para que vayan eh, creando su, su propuesta como tal. Adelante, Ana. Gracias. Bueno, pues, los voy a guiar un poquito en cómo entrar a la plataforma de innovación educativa. Vamos a entrar a mi tech. Hay dos formas y les voy a compartir las dos formas. Déjenme les muestro pantalla. Si ustedes entran a mi tech y escriben en nuestro buscador innovación, les va a aparecer un botón que dice mi innovación educativa. Y aquí hay un botón azul para acceder a la plataforma. Otra forma de acceder a la plataforma sería darle entrar directamente a la página, que es innovation.tech.mx. Les voy a pasar la liga. Eh, aquí está. Muy bien. Entonces, la voy a poner por acá. El chiste es que lo vayamos haciendo para cualquier duda que ustedes tengan, para que vean si ya tienen. No es necesario tener un usuario porque pueden entrar con su cuenta institucional. Entonces, váyanlo intentando. Quiero mostrarles que la plataforma es. Muy intuitiva, pero además muy útil. Cualquier innovación, sea para no uso, ¿no? Ustedes la pueden registrar en esta plataforma que tiene un nuevo marco de referencias para decir qué tanta innovación has creado. Va a ser como un portafolio para el profesor. Entonces yo los invito a que ingresen, tómense estos tres, dos minutitos de que me están escuchando para darle clic, para que vean cómo funciona, para que vean, eh, cómo, cuando vean las secciones que tiene la plataforma, van a poder dimensionar qué tanto se les pide para poder pedir... Eh, Apoyo a Nobus está dividido por secciones y más o menos vamos a ir explicando junto con Eduardo cada una de ellas. Entonces, sí estaría muy interesante que ustedes pudieran irnos siguiendo. En lo que, a lo mejor pudieran ir creando ciertas partes ya de su propuesta dentro de la plataforma. Tiene una opción muy padre para guardar. Entonces, en ningún momento es como que están arruinándolo. Yo sé que ustedes son más, y nosotros somos más como de, mejor ahorita te escucho y al rato ya lo anoto. Pero si lo hacen en este momento... Tengan por seguro que no pasa nada, no se envía la postulación, este, no les damos puntos bajos por, no, por hacerlo o no hacerlo, simplemente que está muy padre, les ayuda a tener un seguimiento, a que puedan ir visualizando los objetivos que vamos a cumplir dentro de la plataforma para pedir un novus un proyecto novus y este, para que puedan ir dimensionando qué partes ya tienen resueltas y qué partes necesitan un poquito más de orientación. Entonces, ya que toda esta introducción les estaba dando tiempo para que ingresaran a la plataforma, yo le voy a dar clic a acceder a la plataforma, y como les decía, les, les pregunta con qué credenciales, hay un botón que dice cuenta institucional y pueden ingresar con ese sin ningún problema. Van a encontrar, eh, en, mi, en mi pantalla ya se ven como varios registros abiertos, pero ustedes van a encontrar dos secciones muy grandes, una que dice Novus 2023 y una que dice Registro. Y como les decía, esta muy pronto va a ser una plataforma para compartir muchas innovaciones, no solamente las de Novus, y por lo tanto tenemos estas dos categorías. Ahorita la que nos interesa es la de Novus 2023 y por eso vamos a darle clic en participa. Otra vez les repito la invitación, denle clic, no pasa nada, se puede llamar prueba si en este momento no están seguros. El mío se llama prueba, de hecho. Este, y está muy padre porque me va a dejar hacer mis anotaciones, a lo mejor escribir un parrafito de lo que se me va ocurriendo, pero este, tengo todo, en todo momento mi botón de guardar. Una vez que ya entré le, le puedo dar clic a guardar y ustedes van a poder eh, mantener su información. Entonces voy a repartir rápido a la presentación de nuevo para hablar un poco de la primera parte que les vamos a ayudar a pensar en cómo llenar. Por si no vieron el botoncito de crear la, la cuenta institucional, hay un botón a la entrada de la página, entonces no debe haber problema con ustedes para entrar a la plataforma. Y déjenme les pongo ahora un poco de lo que vamos a hacer como ejercicio. Entonces, ¿tienen tiempo todavía para ingresar a la plataforma? En el chat está la liga por si no pueden entrar desde mi texto. Eh, muy importante, y Rogelio nos hacía el comentario, Rogelio es ahorita el encargado nacional, el coordinador nacional de novos nos hace un comentario muy importante de que no lleguemos a Nobus con la descripción o con nuestra mente diciendo, necesito un equipo Oculus que son unos lentes de realidad virtual. Entonces, pues, necesito, lentes Oculus ese es mi proyecto, lentes Oculus para todos los estudiantes de mi materia. No empecemos así nuestro proyecto, sino que partamos de una necesidad. ¿Por qué lo vamos a llamar que es un proyecto de innovación? ¿Qué, ¿Qué es lo que duele y que ya no va a doler con esos, con esos lentes óculos que estás pidiendo? O es que necesitamos unas, unas este, computadoras que al, a, hagan más rápido el proceso de render de nuestra animación. O de, estamos haciendo unos cálculos muy importantes y las computadoras sencillas no lo pueden hacer. Necesitamos una computadora súper pro. Ok, me queda claro que ya vas adelantado en la solución. Pero ¿cuál es el verdadero problema? ¿Qué, qué objetivos tendrías? Deja tú de qué es lo, para qué vas a usar el dinero. Eso viene no después. Pero Rogelio y en en Novus que es una, un proyecto para implementar eh, innovación educativa, pues ya est estaremos pensando en que ustedes partan de un proyecto de innovación, que ustedes se pregunten qué es lo que van a estar, este, cuál es la necesidad que están aliviando. Y para eso, pues los invitamos a pensar en cuatro preguntas. ¿sí? Se las voy a poner también en el chat porque son muy importantes. Véanlas un ratito. Piensen un poquito en si ya tienen la respuesta de todas esas ideas. Es, ¿en qué cursos o materias estoy planeando que voy a llevar a cabo mi innovación educativa? ¿Cuáles objetivos o competencias del curso no se están dominando? Estamos pensando en qué es lo que nos duele, ¿ok? ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿en, en dónde está la oportunidad que yo ya detecté? Y desde ahí van a ver que es muy fácil partir hacia desarrollar toda su propuesta. Pero primero, dejen muy claro... ¿Qué es lo que estamos necesitando? ¿Qué es lo que yo observo que se necesita? Eh, ¿Cómo se trabaja de forma tradicional? ¿Sí? ¿Y eh, cuáles son las evidencias de que no se están alcanzando los niveles de dominio esperados? Entonces, no importa si dicen, ching, yo ya la regué, yo ya estoy pensando en los óculos. No pasa nada, no pasa nada si ustedes ya saben qué es lo que necesitan. Lo que sí necesitamos es que nos aterricen muy bien esa idea, que no se vayan por la idea de, oigan, es que les conviene tener un equipo de realidad virtual, todas las universidades lo tienen. No vamos por ese lado, vamos un pasito más atrás en qué es lo que estamos detectando. Saben que justo para la materia de medicina, eh, nosotros nos hemos apegado muchísimo a, a, a libros este, para el aprendizaje, pero se ha descubierto que la interacción con la realidad virtual hace que los alumnos bla, bla, bla, bla. Entonces, es un poquito más pensar en la necesidad. ¿Qué es lo que estamos viendo que hace falta eh, como, como profesores en la institución o en mi clase, con mis alumnos, en la, esperan en la experiencia que yo llevo a cabo con mis alumnos y su proceso de aprendizaje y enseñanza? ¿Qué es lo que hace falta? Eh, no material, sino qué es lo que hace falta y por eso estoy empezando mi propuesta. Entonces, este es el, de hecho, si ustedes entran a, a la innovation.tech.mx, que es nuestra página, este no es el primer paso de la, de la plataforma. Me voy a regresar un poco para que la vuelvan a ver. Si nosotros entramos a la plataforma, el primer paso sería aspectos generales. Sin embargo, nosotros queremos empezar con este de propuesta de innovación educativa. Puesto que es en el que más se fijan. Si no hay una propuesta bien definida de innovación educativa, todo lo demás, si es barato, si no es barato, si tienes una muy buena cotización, si no la tienes, si tu proyecto se llama de una forma muy padre y atrae al público, todo eso además no cuenta tanto como si tienes una propuesta de innovación educativa de lo que vas a hacer. Entonces, si es que están siguiendo ahorita y si ya abrieron la plataforma, yo los invitaría a darle clic justo del lado izquierdo donde dice propuesta de innovación educativa. Y que le demos clic a donde dice eh, necesidad. ¿sí? Y ahí les voy a volver a poner las cuatro preguntas. Las voy a copiar de aquí. bien. Esto sería en lo que estamos trabajando. Okay. ¿En qué curso materia he detectado esta necesidad? ¿Cuáles son los objetivos que nos están alcanzando? ¿Cómo lo estamos haciendo ahorita? ¿Y qué evidencias tengo de que no se están alcanzando esos objetivos? Es básicamente como narrar esta primera parte de dónde viene la necesidad de nuestra propuesta de innovación educativa. ¿Okay? Normalmente damos un poco de tiempo para llenarlo, pero lo que sí quiero que vean es que hacia o sea, ahorita nada más, no hagan copy-paste, yo sí a decir, hagan copy-paste de estas preguntas ahí, pero las tienen, si se fijan, está muy bien descrito cada una de las cosas que estamos esperando este, que ustedes completen. Entonces, de hecho, viene también con limitación de caracteres, entonces está padre porque les dice cuántos caracteres llevan y cuántos les quedan. No tienen que llenarlo todo a tope, solamente no pasarse del límite. Entonces, eh, los invito a que hagan una pequeña descripción, algo que se les haya ocurrido en este momento y fue, hagan funcionar su botón de guardar borrador. Es muy interesante, no pasa nada, les digo, no les vamos a evaluar cuántas veces borraron. No se preocupen. Entonces, eh, solamente si queremos que se lleven una muy buena experiencia con esta plataforma, primero porque es nueva y segundo porque este, es muy útil. Y de hecho, aunado a lo que dijo Eduardo, si por ejemplo ustedes dejan una propuesta, a lo mejor pues pasó el tiempo, ya la cotización quedó más o menos, o a lo mejor me faltó ahondar más en algún aspecto, o alguno de los jueces no entendió lo que yo quise decir con mi proyecto Novos o mi propuesta Novos. No pasa nada porque aquí mismo van a recibir retroalimentación y el año que vienen, de aquí mismo pueden hacer las modificaciones para volverse a postular. Entonces, por eso me gusta mucho esta plataforma. Este, es muy útil. Y bueno, voy a seguir un poquito más con la presentación. No sé si alguno de ustedes nos quiera compartir rápido más o menos lo que ha escrito, como para darnos una idea de cómo vamos en el chat, Flor, no sé si tengan alguna duda por ahí. Ah, ya. Todo el mundo va muy adelantado, ya vieron el botón de colaborar y ya vieron no sé qué tal. Que <risa> sí, el botón de colaborar es justo para compartirle a más profesores que están con ustedes en la propuesta, tienen el rol de poder ver, entonces... Exacto, como dice Flor, es poder ver, entonces de preferencia, aunque ahorita no importa si todos entraron bien emocionados porque yo me emocioné, yo sé que yo cuando me emociono emociono a todo mundo, no importa que ya hayan entrado y hayan hecho su propuesta, al final les sugiero que mejor la persona que va a dar el clic final, la persona que va a ser como la responsable del proyecto, sea la que haga el proyecto. Las demás personas entren como personas que pueden ver, o sea, como la persona que está llevando a cabo el proyecto como responsable, que le dé clic en colaborar y ponga sus correos. El otro día atendió un profesor que dijo que no funcionaba y estaba poniendo las nóminas. Es el correo completo y le ponemos invitar. Yo, por ejemplo, aquí voy a invitar a Eduardo. Ay, no, no es cierto, porque Eduardo nunca me acuerdo tu correo. ah ya me acordé, a Rodríguez. No, Rodríguez A. Rodríguez A. Ay, se van a burlar de mí, pero no tengo los prometo que no tengo el arroba ya lo, ya lo intenté de mil formas y no tengo el arroba Así que ¿qué mejor forma de romper Yo lo que viendo que escribo invitar y aquí está ¿Okay? y le voy a dejar un correo a Eduardo de que lo estoy invitando cuando él acepte aquí ya no me va a aparecer pendiente y bueno como dijo Flor pues solamente se puede solo ver Igual lo voy a guardar y voy a guardar aquí. Entonces, es una plataforma que nos va guiando poco a poco lo que tenemos que hacer. Me gusta que también le agregaron algunas de las preguntas que hay que estar contestando. Ah, perdón, sí cierto. Aquí está, disculpen. Es una pantalla, no vieron nada de lo de colaborar, colaborar. Aquí puse el correo y le puse invitar y ahorita me aparece pendiente. Okay. solamente puede ver no le puedo cambiar este permiso entonces este, nada más para que lo tomen en cuenta recomendamos que el responsable sea el que escriba el proyecto no se preocupen otra vez si están haciendo uno de prueba no pasa nada este, de preferencia yo por, nada más por seguir un lineamiento en el nombre le puse de número uno prueba pero si ustedes le quieren poner de otra forma no pasa nada y estamos ahorita del lado izquierdo donde dice propuesta de innovación. Y les estaba describiendo que tiene muchas de las preguntas de cómo se evalúa. Literal, se evalúa con una lista de cotejo de los jueces. Entonces, lo ideal es que contesten mínimo las preguntas que vienen en cada uno de los espacios a llenar. ¿okay? Mínimo contestar todas las preguntas. Literal, los jueces tienen lista de cotejo. Entonces, es importante que contesten a todas las preguntas. ¿okay? No sé si ahora sí, ya. Yeah. Di mucho tiempo. ¿Alguien nos quiere platicar un poquito de lo que escribió? ¿No? Aquí también les puedo leer si alguien ya lo empezó a escribir. No. ¿No? ¿Nadie? Eduardo, ¿tú qué dices? Entonces pasamos a la siguiente. Muy bien, sí, claro. Adelante. Ok, perfecto. A ver, ahí está. Dale, Al. Muy bien, maestros. Eh, igual, Ana, este, puedes eh, interrumpir en cualquier momento para que puedas este, hacer algunas anotaciones. Eh, maestros, igual, con toda confianza, como bien lo menciona Ana, o sea, adelante. Eh, de repente, no, pues es que tengo más o menos una idea, etcétera. No hay ningún inconveniente. La idea es que, pues, como bien lo, lo, lo menciona Ana, o sea, es entrar que lo pueden dejar en borrador, no hay ningún inconveniente con esa parte, y pues más adelante lo, van a, lo estarían haciendo. Eh, eh, les voy a mostrar aquí algunos ejemplos, ¿verdad?, de cómo, cómo podría yo llenar la, la plataforma, ¿no? De repente cuando empezamos desde cero, eso puede volver un poquito complicado, sin embargo, pues por ejemplo, aquí tenemos preguntas clave que, que se mencionaron hace un momento. ¿En qué cursos o materias? ¿Sí? Y aquí lo, lo ponemos en negritas, ¿no? ¿En qué curso de materia de derecho laboral uno? Es un ejemplo, ¿eh? ¿Cuáles objetivos o competencias del curso no se dominan? Ah, mira, pues bueno, lo que ahorita no se está dominando es la capacidad de argumentación y el pensamiento crítico. Eso es lo, la competencia que no se está dominando. Eh, ¿Cómo se va a trabajar? Eh, ¿Cómo se trabaja ya de forma tradicional? Pues realmente eh, se trabaja con un ensayo final, el cual es evaluado con una rúbrica, ¿no? Lo, lo, lo clásico que tenemos, por ejemplo, ahorita con Illumen en, en la parte de TEC 21. ¿Cuáles son las evidencias de que no se están alcanzando los niveles de dominio esperados? Realmente lo ponemos ahí en verde también, ¿no? Son las deficiencias que existen en los análisis y los argumentos presentados en ese ensayo. Sí, o sea, sí, sí, sí me voy a entender en esta parte El cómo inclusive pueden hacer una... De hecho, la presentación no sé si se pueda compartir, Ana. En caso de que no, pueden hacer una impresión de pantalla, tomarle por ahí una fotito y demás. Más que nada para que tengan ustedes un ejemplo, ¿verdad?, de cómo podrían eh, argumentar, ¿verdad?, la parte de, de innovación educativa, justificar las preguntas que se están haciendo ahí en plataforma y que lo pueden hacer a través de su, de su propia, propia materia o unidad de formación como tal. Aquí tenemos otro, tenemos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice qué curso materia, pues objetivos la, o las competencias más bien, es la generación de modelos computacionales para el análisis de datos. Sí, esas son las competencias que... Eh, que, que del curso que no se están dominando completamente. La materia es análisis de la biología computacional ¿verdad? Y la forma tradicional en cómo se ha estado trabajando es un reporte final de un proyecto integrador en equipos. O sea, y a lo mejor para ustedes puede ser como, ah no, pues a mí me ha funcionado pero si considera que puede mejorar todavía ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de que, pues a través de la implementación de una, de una innovación educativa y esto va a depender completamente de cómo quieran pues, ustedes hacerlo, ¿no? ¿Cuáles son esas evidencias de que no se están alcanzando en este ejemplo? Probablemente, pues, por ejemplo, aquí dice que se dificulta visualizar mecanismos biológicos o moleculares. Chequen esta parte, ¿no? Dice, se dificulta visualizar mecanismos biológicos. Entonces, puedes pensar, híjole, ¿y qué tal si pongo algo de realidad aumentada? ¿Y qué tal si pongo algo de realidad virtual? A lo mejor van a entender todavía más, ¿verdad?, eh, lo que están haciendo. De hecho, eh, tenemos ejemplos aquí también muy claros en Sin, sin Nobus, eh, eh, a través de, de VIAR, donde los alumnos de química, a través, por ejemplo, aquí con la maestra Flor, lo han estado implementando, es con ella y el impacto que ha tenido con los demás profesores, ¿no? Inclusive eh, se podría hablar ya de, de otros campos, ¿no? les pongo por acá. Esa es una actividad que ya hicieron ahorita con, con Ana. Básicamente es la página de innovation.tech.mx o bien a través de la página de, de mi espacio, donde solamente vamos a escribir mi innovación educativa y desde ahí vamos a poder entrar. Desde esas dos, eh, dos formas las, las vamos a poder hacer. Eh, una vez detectada la necesidad educativa, se puede plantear la forma de resolverla. ¿sí? Si yo ya detecté cuál es ese problema que quiero, quiero resolver, ya detecté ¿Cómo podría mejorar eso que los alumnos no están alcanzando en la parte de competencias? Entonces, ya puedo empezar yo a plantear esa forma de cómo voy a resolver La implementación de procesos creativos, como bien se menciona aquí, que van a transformar de manera novedosa verdad, ese fenómeno educativo. Y ya, llame ese fenómeno educativo por ese proceso de enseñanza-aprendizaje que, que ya lo hacen ustedes durante, durante las clases, ¿no? Eh, tengo que hacer yo obviamente una planeación, una metodología, una retroalimentación o inclusive puedo llegar a hacer una evaluación dentro de ese proceso. eso Es importante considerarlo. La tecnología, eh, por ejemplo, no ¿qué se considera novedoso? De repente, no, pues que sí si siempre nos vamos con la parte de tecnología y eso va a ser siempre novedoso. Sin embargo, aquí tenemos algunos ejemplos no como tal. Eh, empezamos con el tema de tecnología que se usa o se pretende usar todavía no ha sido utilizada en la educación. Eso sería algo novedoso, ¿no? Eh, de repente, no, es que VR sí lo están utilizando los de medicina, sí, pero a lo mejor en derecho no lo están utilizando, a lo mejor en, en alguna materia de ciencias sociales o humanidades no lo están utilizando y por ahí puede ir el cambio que se está buscando, que pueda mejorar, o sea, que puedan adquirir todavía de mejor forma los alumnos, ¿no? Las competencias también puede, podríamos hablar de una estrategia didáctica, sí, una estrategia didáctica que nunca se haya utilizado en el contexto descrito de y ojo con esto, si se fijan tanto la de arriba como la de abajo va muy enfocada a, a su materia o en el plano donde ustedes están desenvolviendo, no, eso es importante, no porque Ah, es que el de matemáticas ya utilizó realidad aumentada. Entonces ya si yo lo utilizo acá en mi departamento de química, ya no va a funcionar o no va a ser novedoso. No, no, no. A lo mejor tiene que ver con la parte, pues en mi departamento de química nunca se ha utilizado y es la primera vez que lo voy a hacer. Nadie más lo ha hecho. Pues desde ese punto de vista podríamos llamar que se va a considerar algo algo novedoso. ¿no? Eh, otro punto es la innovación está enfocada en grupos de estudiantes en vulnerabilidad alguna discapacidad visual por ejemplo que esté luego con el tema de inclusión y demás yo considero que podría ese es el algo algo novedoso no eh, la innovación representa eh, costos mucho menores a las alternativas existentes sí quiere decir básicamente a través de la implementación de su propuesta de innovación como tal vamos a aminorar los costos que se han estado implementando en cada una de las materias eso estaría muy padre, ¿no? Y obviamente, pues, impacta de manera muy positiva, tanto para la institución como para los, para los alumnos. Y, pues, bueno, aquí básicamente vamos a describir nosotros la innovación educativa que, que buscas financiar. ¿Con qué? ¿Con qué voy a eh, lograr yo esa parte de, de innovación? ¿Con, ¿A través de qué lo voy a hacer? Pues, a lo mejor con tecnología educativa una estrategia instru instruccional de aprendizaje, accesibilidad, reducción de costos, ¿sí? Eso sería el con qué lo voy, a, lo voy a hacer yo, con qué voy a hacer esa descripción. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues va a depender mucho también de la, de la materia, pero pues eh, realmente aquí es comparte cómo se va a trabajar con la innovación educativa para dar solución a un problema detectado. Si se fijan, desde que iniciamos con la sesión, eh, realmente, el, el objetivo como tal va enfocado a esa parte de resolver alguna necesidad, algún problema que nosotros hemos, hemos detectado, y particularmente ahorita los evaluadores o expertos que van a, a recibir sus propuestas, pues realmente eh, están enfocados en esa parte, ¿no? Ah, mira, pues el maestro detectó que no se están alcanzando las competencias, eh, y con esta innovación lo van a poder hacer todavía de mejor, de mejor forma. O simplemente, como también les decía, ¿no? Es una mejora también de lo que ya tienen, tienen ustedes. Y son esas palabras clave, no, preguntas clave. ¿Con qué y cómo lo voy a hacer? Para que lo vayan ustedes definiendo, vayan describiendo. entren a la plataforma, no sé, eh, no les pasa nada si entran ahí. Y, por ejemplo, aquí hay varios, ¿no? Eh, tenemos el con qué y cómo. Y los ponemos ahí en colorcito, el con qué. Totalmente, eh, pues por ejemplo, aquí dice, se propone grabar videos cortos. Ese sería el con qué. Que se utilizarán en Instagram para un juego de realidad alternativa. ¿Sí? en el cual se dejarán pistas para que los estudiantes tomen el rol, ese sería el cómo, que los estudiantes tomen el rol de auditores y consulten diversas fuentes, para al final proponer una solución a la situación, un problema que se presentó, eh, misma que se expondrá frente a un panel de expertas y expertos en el tema. ¿Se fijan? O sea, como les comento, pueden tomar ahí una impresión de pantalla, una fotito y demás, o si les van a compartir por ahí la, la presentación también para que la puedan tener y, y vean estos ejemplos que vimos hace un momento y vean este también. Lo que se trata aquí es que ustedes puedan describir su, su innovación educativa, ¿no? Y la, con las preguntas clave, ¿con qué y cómo lo voy a hacer? Aquí tenemos otro, ¿verdad? El, se planea simular escenarios en videos 360, Sí ese es el con qué lo voy a hacer, para que los estudiantes tengan una experiencia inmersiva de cómo actúan tres eh, patógenos, y ya vienen por ahí prion, causante de la vaca, etcétera y se usará de la herramienta web, SIN, para modelar las redes metabólicas que se observen. Las actividades planeadas incluirán también un componente de reflexión o ensayo, seguimos con el con qué y que busca que el estudiante comprenda la utilidad de estas herramientas y cómo pueden ser utilizadas, ese sería el cómo. ¿Sí? la idea es que ustedes puedan identificar una vez que lo describan en, con esas palabras clave no vuelvo a lo mismo el con qué y cómo por ahí van a tener la los ejemplos que tenemos acá vienen por ahí algunas actividades pues realmente no es otra cosa más que iniciar con la con su propuesta verdad que puedan iniciar y si tienen dudas pues igual aquí las pueden las pueden plantear no el impacto de la propuesta qué impacto va a tener pues tenemos eh, diferentes tipos no eh, participantes y colaboraciones, el impacto previo, el impacto y la innovación. En la parte de eh, participantes y colaboraciones, pues realmente es un impacto muy bueno porque de, va a depender de la cantidad de profesores que estén contribuyendo con ustedes en la implementación y eh, ha sucedido de que, ah, no, pues es mi, es mi implementación o mi proyecto de innovación, sin embargo, los participantes pueden ser tres o cuatro o cinco, los cuales tienen diferentes grupos y obviamente el número de alumnos que pues, se va a ver impactado va a ser mayor. Inclusive las colaboraciones pueden ser con otras instituciones o con algún socio formador, hablando de, de empresa. ¿no? El impacto previo, estamos hablando, por ejemplo, también de eh, grupos control, o grupo experimental, cómo le funcionó a, a un grupo donde no se implementó, este, el impacto que, que ha tenido a lo largo la, de lo de su materia, de cómo se ha venido evaluando, cómo han los resultados que hemos, eh, que hemos tenido y pues realmente el último sería el impacto de innovación. Una vez que nosotros implementemos la innovación educativa como tal, el proyecto como tal, pues vamos a ver si, si tiene una mejora o no la tiene. De repente, maestros, y, y tampoco hay que tener miedo en esa parte, es que, bardo yo tengo eh, esta parte de innovación, yo ya creo que puede funcionar. Entonces ya nada más llenando muy bien la... la la plataforma y contestando muy bien las preguntas que nos hacen por ahí eh, tampoco hay que tener miedo si al final no existe una mejora así como muy este, tangible ¿no? inclusive he visto proyectos y se, se los comento ¿no? he visto proyectos donde el, inclusive no hay una mejora como tal sí y, no por, y en ese sentido no significa que es algo malo al contrario, o sea, ustedes se, se atrevieron a hacer algo nuevo eh, sin embargo, a lo mejor descubrieron que no era la, la mejor forma de, de crearlo, así que no hay ningún inconveniente tampoco en ese, en ese sentido. ¿eh? Obviamente estamos hablando de un porcentaje muy, muy bajo, o sea, casi siempre hay una mejora en, todo, en todos los sentidos y pues seguramente ustedes la van a, lo van a tener. ¿no? Hablando de colaboraciones, pues aquí estamos hablando de eh, iniciativas institucionales, hay diferentes iniciativas dentro del IFE, el Instituto para el Futuro de la Educación, eh, tenemos eh, diversas instituciones educativas que también podrían eh, colaborar con nosotros, obviamente trabajando bajo un convenio, como bien se menciona aquí en la parte de color rojo, que viene ahí abajo, necesitamos forzosamente una, una firma dada de un convenio, porque a veces, inclusive ha pasado que se llevan los proyectos, como les comentaba, ¿no? y ya los hacen, hacen parecer que son de, son de ellos, cuando realmente salieron de un profesor de aquí, del de Monterrey. Eh, lo mismo va a suceder con organizaciones o empresas, es algo muy bueno y esto facilita mucho a los, a los alumnos para que puedan entender todavía de mejor forma eh, lo que se pretende lograr con base a las competencias, ¿no? de la de T21 en este caso, ¿no? También puede ser de prepa sin mayor problema el impacto previo del proyecto proyecto lo que les comentaba número de estudiantes impactados, cuáles fueron los resultados de aprendizaje, hay evidencia realmente de, de todo esto el proyecto eh, cuenta con financiamiento, se generó conocimiento nuevo, se generó algún, pro algún producto. ¿De qué estamos hablando aquí? Realmente estamos hablando de que es un proyecto que a lo mejor se implementó con eh, algún recurso del departamento de CEDI o el departamento de la propia escuela y que eh, pues obviamente habría que documentarlo. Y ahí es cuando eh, ese mismo proyecto lo podríamos llevar a la parte de nous hacerlo todavía más grande, y hacer una comparación ¿no? de lo que sucedió este, anteriormente. El impacto y la innovación, como bien lo mencioné aquí, pues realmente son objetivos basados en evidencia científica, una buena selección de variables, eh, parte de la necesidad identificada. La otra son los objetivos del proyecto deben dejar claro que se implementará y cuál es el resultado de aprendizaje esperado. Como pueden ver aquí tenemos nosotros la necesidad, después nos pasamos a la parte de variables, Sí, y en variables podríamos irnos directamente a los objetivos sin embargo tenemos que utilizar nosotros un instrumento ese instrumento como les comentaba eh, no utilizar tres cuatro cinco variables ya es mucho estamos hablando de es demasiado para crear diferentes tipos de instrumentos y poder evaluar a cada uno pues obviamente sí nos va a llevar bastante tiempo y a veces la agenda del resto de los profesores del proyecto o los mismos eh, alumnos este pues se complica no por eso es que estamos hablando solamente de un máximo de dos variables cuando eh, se solicita una cantidad mayor a mil pesos, ¿no? eh, Y por último, posiblemente pues, pues, hay que tener muy claro el objetivo de lo que queremos lograr nosotros con la, con la propuesta. Eh, por acá viene, eh, ¿cómo justifico mi innovación educativa? y ¿Sí? Con base al impacto esperado. ¿Cómo voy a justificar yo? esa parte de, de innovación? ¿Qué tecnología o pedagogía son la base de tu innovación educativa? Hay que definirlas muy bien ¿sí? y compartir esos casos de, de éxito ¿no? que provengan de literatura científica. Es decir, voy a echarme por ahí un clavado a, a lo que ya se ha hecho con antelación eh, y que pueda abonar y apoyar todavía a mi propuesta como tal. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? ¿Sí? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados por parte de la y los estudiantes? Hay que definir muy bien, como les comentaba hace un momento, acerca de las variables. A lo mejor puede ser una nada más eh, parte de, de alguna de las competencias que están definidas. Digo, la ventaja en, tanto en preparatoria como en profesional, ya tenemos definidas muy bien las, las competencias que se quieren lograr en cada una de las materias. Y eso puede aboy, a, apoyar bastante. ¿no? ¿Cuál es la relevancia de la propuesta? Sí, aquí hay que compartir implicaciones prácticas del valor teórico y utilidad de la eh, este, metodológica que podría resultar si se va a financiar la innovación educativa como tal. Sí, son preguntas todavía, son preguntas clave que pueden ayudar a que su propuesta sea este, todavía eh, mejor construida y que en este caso los evaluadores pues, tengan, no, te, no tengan, ahora sí que para hacerse, no y tienen que aprobarla. Este, seguramente sí, así lo va a hacer. Aquí hay otro ejemplo acerca cuando hablamos nosotros de la tecnología o pedagogía y casos de éxito, en color este moradito por ahí creo, morado, lila. En verde tenemos las variables y la relación con tecnología o pedagogía. sí Y por último tenemos la relevancia de la propuesta. Por ejemplo, en la parte de variables hablamos de rendimiento académico, habilidades curriculares de enfermería, hablamos de uso de laboratorios virtuales eh, para cultivos de tejido. no y la relevancia de la propuesta es aquí eh, salta no la parte de utilizar realidad virtual, eh, donde nos dice que reduce significativamente los costos operativos de una práctica en biotecnología. ¿Se imaginan? O sea, ya no hay como que comprar unos aparatos súper gigantes, sino con esta parte de, de VR podríamos implementarlo eh, sin problema. Y aquí es donde eh, hablamos de la reducción de costos. no Igual si gustan ahí este, tomarse una impresión de pantalla o, o tomarle una, una fotito adelante. Presupuesto y operación. Les comentaba hace un momento también acerca del presupuesto, el calendario de trabajo y, la, y el plan de adquisiciones. Existen tres periodos para desarrollar tu proyecto. Yo les comentaba hace un momento, ¿por qué no lo puedo hacer yo en agosto y diciembre del 23? Si me aprobaron mi propuesta y en, ahora el 7 de, 7 de agosto. ¿Sí? ¿Por qué no lo podría hacer? Pues básicamente porque hasta el 8 de enero nos van a asignar los recursos. ¿sí? ¿A quién se les van a asignar? Al responsable, el, al financiero en este caso, no al responsable del proyecto, al responsable administrativo es a la persona a la que le estarían asignando ese recurso, que tiene que ser un profesor de planta, para que él pueda hacer la adquisición de los, de los materiales o tecnología que se vaya a, o servicios también que se vayan a adquirir. En ese sentido, estamos hablando de que el desarrollo del proyecto tenemos est estos tres periodos: enero, junio del 24, julio, diciembre del, del 24 también, o enero, junio del 25. ¿Qué va a pasar después de junio del 25? Recuerden, si nosotros nos pasamos a julio, ya no podríamos hacer nosotros alguna compra. Si me explico, eso es lo que les comentaba hace un momento. Prácticamente tenemos esos 18 meses para poder hacer la implementación como tal. Hay que eh, listar toda la toda actividad que consideremos nosotros necesaria para desarrollar e implementar la innovación educativa y eh, los proyectos financiados con 100 mil pesos o más. ¿sí? Recuerda incluir la... Eh, actividad escrita, eh, escritura, perdón, del manuscrito en el semestre tres, si sí, estamos hablando de enero-junio, ¿sí? Eh, enero-junio del 25, donde nosotros estaríamos creando ese manuscrito, ¿sí? Para que posteriormente lo podamos enviar, tanto en este caso a la Coordinación Nacional de NOVUS, como también a, a Congresos o la revista, dependiendo de la cantidad que hayamos pedido, ¿no? Eso sí, eh, tiene que quedar un poco, un poco claro. ¿Qué actividades puedo considerar? Básicamente, todo lo que tenemos aquí, toda esta lista, ¿no? Que van desde gestiones de contratos y colaboraciones, adquisiciones y gastos operativos, generar protocolo experimental, adecuaciones pedagógicas, reuniones, digitalizar los instrumentos, etcétera, ¿no? Es decir, toda esta parte es lo que yo puedo considerar para la implementación del proyecto, para poder desarrollar el proyecto como tal, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si nuestro proyecto, que ya fue aceptado, va a requerir esta parte, una adquisición de equipo de cómputo. Hay que revisar el catálogo con tecnologías de información TI, en este caso, el, el convenio que tenemos ¿no? para poder adquirir este, este equipo de, de cómputo. Eh, si nosotros eh, necesitamos una adquisición de tecnología educativa emergente, hay que consultar, obviamente, en este caso con MOSLA o TEDU, los estándares institucionales. Eh, simplemente se, se consulta con ellos a través de de un correo, o bien en caso de que no los puedan identificar, ellos se encuentran en Monterrey, no sin embargo, en sus campos pueden acudir directamente con su líder CDI para que puedan entrar en esa, en esa comunicación y los puedan ayudar con, con la parte del, del desarrollo del proyecto. ¿Qué pasa si necesitamos modificar la infraestructura? Pues aquí básicamente está complicado, de hecho, en, ya me ha pasado donde se tiene que hacer, por ejemplo, algunas adecuaciones, tumbar una pared o crear una, en este caso aquí sucedió, ¿no? Un invernadero, etcétera pues obviamente hay que ir directamente con el director o directora de su campus para que dé el visto bueno ¿no? En este caso también el el de servicios operativos ¿eh? para que les dé el visto bueno eh, y el, les puedan aceptar también la, la propuesta en, este, en ese sentido eh, qué es lo que no ¿qué es lo que no puedo hacer? Yo no puedo hacer descargas o sobrecargas a profesores Sí, con el, con, en este caso, con lo, el financiamiento que me dan a mí, yo no podría hacer esa parte. Tampoco puedo comprar telefonía móvil, celulares y demás. Eh, viene la parte de libros. El, eh, esto es, algún, es algo nuevo, prácticamente viene de la biblioteca, así que la parte de libros pues, es directamente con, con ellos. ¿no? Eso tampoco lo podría, lo podría hacer. Eh, gastos asociados a publicaciones científicas o congresos, les comentaba también en el inicio, eso no lo va a pagar del presupuesto o el financiamiento de Nobus, eso lo hacen a través del departamento de Running Lab, ellos se encargan de todo, de toda esa parte. Contratación de servicios a empleados activos dentro de la institución, solamente no, ya por temas ahí de, de ética y demás, pues no, no se podría, ¿no? Lo mismo con eh, contratación de servicios terciarios, terciados, que requiera nómina del TEC o incremento del head account de la nómina de la institución? Pues obviamente no, ¿verdad? No es como voy a empezar a contratar gente y para mi proyecto, pues no, no se vale, ¿no? Contratación de servicios eh, terciarios, eh, terci tercerizados, perdón, para la recolección o análisis de datos del experimento. Sí, básicamente, pues ahí el, el objetivo es que ustedes realicen esa, esa práctica como tal, ¿no? Realmente las que más impactan aquí sería la parte de equipo de cómputo, es la que me hace más sentido, telefonía móvil, libros, o la parte de descargas o sobrecargas. Es la que yo he visto más, más común ¿no? en, en los diferentes proyectos. Eh, cotización de equipo de cómputo. Favor de eh, realizarlo a través del siguiente formulario. Por ahí les van a poner a ustedes el formulario para hacer, para hacer la cotización del equipo de, de cómputo como tal. El tiempo de respuesta regularmente es de 3 a 5 días hábiles, por lo que es importante no esperarse la última semana. Eso es muy, muy importante. Algo que ha cambiado con la parte del equipo de cómputo es más bien, no. yo les recomendaría no hacerlo así como, ah, mira, pues en la parte de cotización yo ocupo una Alienware que tenga una 1070, GeForce, NVIDIA, etc. O sea, te vas con todas las características superpad, pero pero no, no va por ahí, sino más bien es... Ocupa un equipo de cómputo que pueda leer eh, esta cantidad de datos en tantos minutos y que puedan estos gráficos, etc. Sino más bien, eh, ese es el, el, el objetivo como tal, para que TI pueda identificar cuál sería el mejor equipo que tienen en su catálogo y que desde ahí lo puedan, lo puedan implementar. Yo no recomendaría hacer una cotización de, una, de un equipo de cómputo por fuera del TEC, sino más bien hacerlo a través de aquí, del formulario. Y que ellos mismos les digan, ah, mira, pues tú realmente lo que ocupas es una, es una Dell con este, 12 de RAM. O sea, si me explico, va a depender mucho de lo que ustedes eh, soliciten. Eso es hablando de términos de, de equipo de cómputo. Eh, hay diferentes tipos de categorización de actividades. Viene, viene a ser la parte de gastos operativos, adquisición de inversiones o, o u otra actividad, ¿no? Como tal. En la parte de gastos operativos tenemos adquisición de material, instrumentos o equipo de laboratorio, adquisición de tecnología eh, educativa emergente. ¿Por qué está en grisecito? porque no está en, como en negro como los demás? Pues básicamente porque aquí va a depender mucho eh, del campus. Me ha tocado también y de repente les ponen etiqueta, ¿no? De activo, como activo del campus, de cosas que, que no lo son, pero eso va a depender mucho del campus, ¿no? En ese sentido... Eh, pues no se preocupen ustedes o traten de categorizarlo de alguna manera para que una vez que los que los adquieran pues no haya ningún inconveniente no en la parte de, ya de implementarlos ¿no? eh, hay compra de consumibles eso sí obviamente es un gasto operativo convia, eh, convenio verdad para campus eh, campus intern sigue siendo un gasto operativo la misma operación del proyecto eh, prestadores de servicios software académico pago de licencias eh, software no académico todo esto es un gasto operativo como tal no es algo que le podamos poner nosotros una etiqueta como activo del, del TEC eh, viene la adquisición de inversiones posiblemente pues aquí va regularmente siempre son, es un equipo de audio o de video adquisición de equipo de cómputo adquisición de mobiliario son los que más resaltan como tal y esos son inamovibles no sin embargo pues también tenemos algún equipo de instrumentos, de laboratorio que como les comento esto va a depender mucho del campus eh, que hay que el campus determine si es un, eh, una, una inversión o simplemente es un gasto operativo. ¿Qué puede, qué puede poner en riesgo mi proyecto Novos? ¿Qué podría poner en riesgo? Básicamente hablamos de un artículo o servicio difícil de conseguir. De repente, ah, pues es que ahora cuando y pasó, ¿no? la pandemia, la única persona que podía darme el servicio se encontraba en, en tal país y de repente ese país entró en conflicto este y ya, no o, sea, o quebró la empresa y ya más. Entonces yo les recomendaría que el servicio o artículo que vayan a conseguir eh, lo tengan más de un proveedor. De repente las importaciones se pueden volver un poquito complicadas. este Aquí en el TEC pues, obviamente no nos encargamos directamente con, con la parte de importación, más bien contratamos a una empresa este, aparte para que realice la, todo, toda esa cuestión de, de importar algún producto. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, o sea, de hecho, ya lo he visto en algunos proyectos y ha funcionado, ha funcionado bastante bien. El, ¿Cuál es el inconveniente que de repente, y ya nos pasó, no? Ah, mira, pues es que en agosto y en enero, junio del 24, lo iba a implementar, pero por algún motivo no llegó el artículo, entonces hasta agosto y diciembre lo tendría que implementar. Y eso se puede complicar porque a lo mejor el profesor, en este caso, ya no imparte en agosto y diciembre, es decir, ya no imparte la materia para la cual estaba diseñado y tendría que esperarse todavía más tiempo para que lo pueda hacer. Y es cuando ya entramos en pláticas con ahí, sí, ¿no? Con la Coordinación Nacional de Novos para pedir algún tipo de prórroga en la, en la implementación. Es algo que se salió de las manos del, del profesor, o sea, no dependía completamente de, de él, ¿no? La disponibilidad de grupos y los espacios de trabajo. Ahorita para Tech 20 yo recomendaría que no hiciéramos nada, o sea, que no estuviera pensado en ahorita para Tech 20, aunque tengamos todavía grupos, eh, porque eh, a lo mejor ya se, ese grupo se puede deshacer o los alumnos ya, están, ya se graduaron, etc. Y como les comentaba, imaginen un grupo que ya están por salir, eh, un artículo difícil de conseguir, pues obviamente todo esto viene a poner en riesgo al proyecto ¿no? de Nobus. Y pues obviamente, pues, y por no dejar tenemos los riesgos físicos, ¿no? No es algo que de repente si van a utilizar algún material que pueda, eh, que se pueda quemar o que pueda cortar, ¿no? A, a, a las personas que están interactuando, los mismos alumnos o profesores, es simplemente tener este, mucho, mucho cuidado con esa, con esa parte. Y eh, tenemos algunos tips y tricks, ¿no? ahí, como les comentaba, no materias de planes anteriores, eso sí no, de, nada recomendable. En el caso de preparatoria, por ahí comentaron que iban a cambiar algunos planes. No hay ningún inconveniente también con eso, porque pues este, si los llegaran a cambiar, todavía tienen todos este, estos 18 meses para poder imp implementar sin problema. Y e TEC 21 posiblemente pues, ahí sí, ¿no? El, eh, también me preguntaban por ahí, ¿Oye Eduardo, ¿se puede hacer en Semana Tech Sí se puede hacer en Semana Tech Nada más es, tendríamos que revisar muy, muy bien porque a veces son cuatro días solamente y en cuatro días alcanzar o, o hacer toda la experimentación tendríamos que ver exactamente cómo, cómo va a funcionar, o bien si se puede implementar en semana 6, semana 12, de diferentes tipos, de diferente periodo. no eh, Si tu proyecto no arranca en enero del 2024, pues obviamente hay una gestión previa, eh, el, debe de tomar tiempo, eh, no se reembolsa recurso ejercido previo al financiamiento, y nunca implementar sin un protocolo experimental aprobado. Básicamente es todo el cuidado que debemos de tener nosotros al momento de implementar eh, cada uno de los, de los proyectos, ¿no? Y pues bueno, por aquí les voy a, les dejo también la liga para que puedan el, que puedan dar seguimiento. Esto está abierto hasta el 5 de mayo, si ustedes llenan ahorita la propuesta. Para que puedan llenar este formulario, eh, maestros, es necesario que ya hayan tenido algún registro en la plataforma oficial. Básicamente aquí son para dudas muy particulares y en este caso Rogelio y el equipo que se encuentra en Monterrey les darían un seguimiento mucho más puntual a las dudas que ustedes tengan. Eh, y por temas de tiempo, posiblemente sería, únicamente estaría abierto hasta el 5, 5 de mayo, por ahí lo, lo van a tener en el chat también. No sé si tengan dudas, maestros, comentarios acerca de lo que hemos estado viendo este, hasta ahorita. Realmente es el, el cómo, ¿verdad? cómo llenar la, la propuesta. Eh, Ana o Flora adelante también, si, si gustan comentar algo. Realmente con eso estaríamos terminando. No sé si quieren a, a abonar algo. Um, bueno, por mi parte es todo, profesores. Cualquier cosa no duden en contactar a sucedido, a sucedía, perdón. Eh, este, comenten sus propuestas todavía hay tiempo, si necesitan algo específico, la duda más importante que muchos tenemos al principio cuando estamos escribiendo es, ¿no será que ya está no será que es muy poquito, no será que es mucho, no será, entonces todos esos no será, es cuestión de platicarlo y bueno en el serie pues somos, una parte estamos dedicados a la innovación educativa entonces sin problema escuchamos su propuesta no nos tienen que incluir porque hace poquito me mandaron un mensaje en correo de, ¿Te incluimos en la propuesta pero nos puedes dar asesoría, no se preocupen no nos tienen que incluir en la asesoría es parte de, digo perdón, no nos tienen que incluir en su propuesta es parte de nuestra asesoría como CDIE. este que ustedes nos busquen nos comenten sus propuestas, les podamos hacer algunos comentarios de mejora y pues si les interesa, mucho ánimo y no se ven por vencidos nada más la parte del presupuesto sí les recomiendo que sea para dentro de mínimo, ya deberíamos estar empezando, digo, para el máximo la próxima semana, porque el presupuesto es lo que va a tardar un poquito más, porque no depende tanto de nosotros, sino que lo hace una tercera persona, ¿verdad? Entonces mucho ánimo y tienen nuestros correos y tienen todos nuestros contactos y apoyo moral aquí para que sigan adelante. Muchas gracias por la oportunidad. Excelente, muy bien. Maestro, pues alguna duda, algún comentario. Ya con eso estaríamos, estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Eh, como bien lo menciona Ana, acérquense ahí al, al CEDE y con gusto los, los vamos a apoyar ¿no? para la elaboración de su propuesta. Que tengan una, una excelente tarde y ánimo. Muchas gracias Eduardo, gracias